Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una serie de lances realizados en la Reserva Argentina de Parque Fernando, donde se han abatido 5 diamantes y un troll y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos siguiendo las huellas de un búfalo de agua que marca el peso máximo, vamos a ver si lo encontramos. Miramos por allí, mira, allí, allí va, allí va, lleva efectivamente Un nivel 9 legendaria Vamos a correr un poquito para acercarnos, lo suficiente Marcamos la distancia con el 300, a ver si pasa los árboles Y vamos a ver si podemos disparar Ahora sí, venga, y disparamos Hemos impactado, sale el animal corriendo ...lo vemos allí, se le apaga el contorno, eso significa que ya, que ya ha caído... ...y vamos a, a ir a buscarlo, venga parrete. ...vamos corriendo ahora, nos encontramos completamente al... ...al sur del, del mapa... ...al sureste para ser más exactos... ...un poquito más si se nos sale el bicho de la reserva... ...escuchamos allí las llamadas de advertencia comprobamos en nuestro gps la, la presión cinegética y venga perrete ya está cerca venga búscamelo ya sale perrete a buscarlo nosotros ya estamos viendo las huellas y vamos a ver si descubrimos el contorno hacían del animal si sí, ya lo tenemos ahí enfrente vemos aquí el impacto un buen sangrado en órgano vital o sea, le habremos tocado el pulmón y vamos a ver la puntuación que nos que nos arroja un diamante, 169,50. Madre mía, qué cornamenta más bonita. Así que lo vamos a a disecar y ahora os muestro el mapa donde ha sido abatido. ¿Veis? Aquí casi abajo del todo de, del mapa, en ese pequeñito ismo y continuamos. Ahí delante tenemos movimiento Vamos a ver Efectivamente Un ciervo mulo y una cierva El ciervo mulo nivel 5 Cogemos el 3006, 06 Apuntamos y disparamos Vamos a hacer otro Por si acaso Venga Otro disparo Hemos asegurado la muerte del animal Si no nos va a penalizar Así que vamos a, a recogerlo Venga perrete Búscalo Ya sale perrete corriendo Como una bala haciendo su trabajo, que lo hace muy bien aunque a veces estorba, vemos que sale la, la hembra huyendo antes me ha molestado Perrete cazando patos, pero bueno son cosas que pasan por no haberle dicho que, que se quedara aquí. ya nos está llamando Perrete, ha localizado animal, lo vamos a elogiar y vamos a ver la puntuación de nuestro bichito vamos a hacer una foto primero que tiene una corona muy bonita y me gusta así que se juntan las dos defensas interiores ya está esta la foto y vamos a recoger al, al animal un diamante 327 con30 que cuerna más bonita ahí hace haciendo el, el pentágono en el centro como a mí me gustan las cuernas pues lo disecamos y os pondré el mapa para que veáis donde dónde ha sido batido en la zona de bosque muerto y continuamos con la caza vamos a mirar por los prismáticos Ahí tenemos un acción sí, nivel 3. Ahí tenemos otro, un nivel 5. Perrete gruñe por un Puma, pero cogemos nuestro Solokin. Apuntamos y... y... Disparamos. Ha caído abatido. Y vamos hacia la Perrete con Busque. ¡Venga, Perrete! Hemos visto como aquí a, a la izquierda salía corriendo el Puma. Vamos a ver si podemos hacer otro lance. No. Ha salido otros animales. Así que vamos a a recoger a nuestro axi y ver la puntuación que, que nos arroja un diamante 225 una cuerda muy bonita y muy amplia no, no tiene muchas puntas pero si sí es muy bonito así que lo vamos a, a disecar nos está reclamando carrete lo vamos a elogiar y ahora pondré el mapa para que veáis donde donde ha sido batido veis aquí en el lago está cazando alrededor de todo el lago una muy buena zona de Axis y continuamos con la caza. Ahí adelante vemos el movimiento de un animal, de un Cervicapra. Un nivel 5, bandado tranquilamente. Cogemos el Shorokin, apuntamos y disparamos. Ha caído, la, ha abatido el animal. Venga, Perrete, búscalo. Y vamos a, a ir a por él. Perrete ya sale corriendo como una bala, lo vemos ahí. Sale disparado como una flecha vamos a, a recoger a nuestro Cervicapra, ya vemos ahí las huellas vamos a salir corriendo un poquito para recogerlo esperemos que no espantemos a nada ya vemos aquí el contorno de ya lo ha encontrado perrete. ya nos llama escucho mucho el matrazar hacemos nuestra <ríe> foto vaya nos ha, nos ha golpeado algo que era vamos a ver Mira, un puma gris, una hembra Pues lo siento, hija mía No me he golpeado y quitarme de salud Cogemos el 300 Y disparamos Vaya, le he dado mal, le he dado en los cuartos traseros Pero bueno, vamos a recoger A nuestro Cebicapra. Vaya, un troll 126,70 También es mala suerte Que nos haya salido un troll Vamos a disecarlo Porque me gusta este animal Nos vamos a Ahora recuperaremos un poquito la salud Y vamos a buscar al, al puma A ver qué puntuación nos, nos arroja Venga, parete. Sígueme la huella y búscamelo Mientras vamos hacia el puma, que lo escuchamos allí Os voy a poner el, el mapa donde ha sido abatido nuestro animal ¿Veis? Aquí en esta zona que hemos estado cazando antes Venimos bajando hacia abajo Y... Seguiremos a perrete para buscar la, las huellas. Ya hemos avanzado un, un buen trecho, Ya tenemos aquí cerquita ya las huellas porque el sangrado ya es mínimo. Y ya vemos allí el contorno de nuestro puma hembra, color gris, que nos ha atacado. Un bronce, porque no le hemos dado solamente en carne, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que continuaremos con la caza. Tenemos enfrente un montón de huellas de descansadero de animales, vamos a buscarlo, si aquí, mira, ahí tenemos un mulo, un nivel 5, vamos a coger el 30.06, calibramos la distancia y disparamos, le hemos impactado, venga parrete, búscamelo que está cerquita y vamos a, a recoger otro animal, veis toda la zona de descanso, Esto es una zona de descanso muy buena para ciervo, mulos y capra. aquí en esta zona luego ya os pondré el mapa y veréis dónde dónde ha sido vemos a la presión cinegética en nuestro gps vemos el sangrado en órgano vital ya que no no andará muy lejos ya vemos aquí abajo el, el contorno cian del animal abatido y vamos a, a recogerlo un diamante 329 con 30 superior al otro pero que cuerna más fea tiene y más desparejada lo mismo es lo que el otro tenía una cuerna preciosa. Este tiene una cuerna fea, fea. ¿Lo veis que, que la cuerna izquierda está desparejada? Bueno, lo vamos a, a guardar, no a disecar. Luego veremos Y ahora sí os voy a poner el, el mapa para que veáis dónde ha sido abatido en el prado de los lupinos. Y vamos a continuar con, con la caza. Tenemos ahí enfrente a un búfalo de agua vamos a coger nuestro arco, es un legendario, apuntamos y disparamos, le hemos impactado en el pulmón, sale el animal corriendo, venga parrete, búscamelo, y nosotros vamos a ir detrás del, del animal, hemos vuelto a la orilla del río, vamos a ver, vemos la zona de impacto, vemos el sangrado, vemos las huellas y ya lo vemos allí al final, como cómo ha caído el animal en el agua y vamos a, a recogerlo a ver la puntuación que, que nos arroja lo tenemos aquí, una cuerna muy grande un diamante 173,20 una puntuación magnífica vamos a disecarlo y a poner el mapa donde ha sido batido. Veis aquí en esta zona, de junto al lago y voy a montar el vídeo